Y les diga que vamos a dar 15 días, 20 días, un plazo razonable, un plazo razonable porque limpiar precios es costoso, un plazo razonable para que lo hagas, pero si no lo haces, aquí va el apercibimiento, te vamos a poner una multa, una multa preventiva, digamos así, de bajo monto. Si llegamos en el transcurso del plazo, el propietario factor no lo hace. Si no lo hace, entonces lo que procede será la aplicación de la primera multa que puede ir de mil a cinco mil pesos. De mil a cinco mil pesos. Y en ese momento se hará un nuevo perseguimiento y se les dará un nuevo plazo. Si transcurrido ese segundo plazo no lo hace, y sí va a haber una multa mucho más, que puede ir de los 5 mil a los 30 mil pesos, dependiendo de la superficie del predio, dependiendo del tamaño.